amigos ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, como ya es costumbre, todos los lunes, cada 15 días, aquí en Espacio de Excelencia, y desde la señal de Census Capacitación con Sentido, un gusto saludarte, yo soy Fer Toraya, y bueno, pues, hoy tenemos un programa que en lo personal eh, creo que es muy importante que eh, conozcamos un tema, eh, quizás como el nombre lo indica en el programa un poco de tabú, un poco de misterio, un poco o mucho quizás de, eh, déjame expresarlo así, amigo, amiga, eh, hasta ignorancia eh, o falta de conocimiento, falta de abordaje. Y por eso creo que es importante que toquemos este tema aquí en este espacio. Eh, espero que te sea de utilidad, te sea... Eh, pues eh, de, de conocimiento, te sirva de conocimiento para que lo puedas eh, conversar con mayor facilidad. Y si consideras que es de gran utilidad, comparte, comparte aquí debajo este de, de, del, del video para que compartas a tus contactos, a tus seres queridos, y lleguemos a más gente. El tema de hoy, el tema que te tengo para este lunes eh, es eh, mitos sobre duelo infantil. ¿Cuántas veces no hemos hablado quizás coloquialmente sobre, bueno, eh, el duelo que hoy en estas eh, quizás fechas, en estos dos años que nos ha acompañado esta pandemia, eh, ha sido cada vez más común eh, el duelo, pues, eh, tanto en familia, con amistades, son conocidos, en fin, es, es complejo lo que hemos estado viviendo. Sin embargo, también considero que hemos descuidado, se ha descuidado la parte del duelo con los pequeños, con los, nuestros hijos, sobrinos, eh, conocidos, y es por eso que el día de hoy vamos a hablar del de duelo con eh, mi invitada, el duelo en la infancia con mi invitada. Déjame presentarte. Ella es eh, la maestra Gilsen Berenice Montes Cruz. Ella es licenciada en psicología, egresada por la Universidad de Estudios Superiores de Chihuahua. Tiene una maestría en psicoterapia con especialidad en eh, niños y adolescentes. Eh, está formada en eh, terapia de pareja con enfoque sexo, sexológico relacional. Eh, también es, eh, tiene un diplomado en tanatología y cuidados paliativos. Actualmente colabora en el Centro Universitario del Pacífico como docente, tanto a nivel eh, superior como posgrados. Da, por supuesto, un par de talleres eh, y cursos y da consulta eh, psicotera psicoterapéutica privada en eh, adolescentes y adultos. Ella es, es mi invitada. Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte y gracias, gracias por aceptar mi invitación para conversar esta tarde aquí con eh, nuestros amigos que nos ven y escuchan. Hola, Fer. El gusto es mío. Eh, muy agradecida por la oportunidad y sobre todo por el tema que traemos el día de hoy como dices es un poco dejado de lado creo verdad por todas las razones que mencionaste anteriormente y por algunas otras que vamos a conocer esta tarde por acá noche ya contigo posiblemente y pues desde la hora y el lugar donde nos estén observando el día de hoy créanme que es un tema de bastante interés tanto para nosotros como padres profesionistas si eres educador el contacto que tengas con esos pequeñines. Muchísimas gracias, Fer. No, a ti, a ti, Gil. Y, y fíjense, amigos, como eh, muchas veces eh, creemos, vamos a ver si esto es así, creemos que eh, el, el duelo que como adultos pudiéramos vivir, porque al final de cuentas eh, todos vamos a pasar por algún duelo eh, quizás lo viven igual los niños, ¿no? Eso por un lado. Eh, por otro lado, eh, creemos que eh, el duelo únicamente es la pérdida física de un ser querido, pero lo cierto es que existen muchos tipos de duelo, y por eso me gustaría conversar o iniciar esta conversación contigo, Gil, eh, preguntándote <coughs> ¿Qué es el duelo? ¿Cómo pudiéramos entender el duelo? Y si existe de alguna forma alguna clasificación o clasificaciones de lo que significa duelo. Claro que sí, Fer iniciando este, sobre todo con este concepto, ¿no? Con esta manera de poder interpretar o conocer qué es el duelo, hablando de una etapa adulta, ¿verdad? Este, eh, haciendo referencia a lo que nosotros como adultos procesamos para luego de ahí partir hacia la vivencia del niño, ¿verdad? Del infante. Entonces, el duelo es una respuesta natural, fíjate. Es una respuesta natural que como seres humanos estamos diseñados para poder elaborar de una manera adecuada, de una manera correcta, sin complicaciones verdad estamos diseñados para vivirlo estamos diseñados para procesarlo pero aquí algunas circunstancias que se pudieran llegar a tornar por ahí con dificultad verdad es cuando se habla de tanatología y se empieza a trabajar sobre estos procesos va entonces esta pérdida bueno esta pérdida humana que vamos a estar atrayendo a nuestra vida verdad significativa sobre todo Puede ser relacionada, como dices tú, no solamente a la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Al fallecimiento, a la muerte de un ser querido, sino que también vamos a hablar eh, de cualquier tipo de pérdida, ya sea de objeto, eh, de alguna circunstancia, alguna pérdida laboral, cambio de domicilio, ¿verdad? Eh, de una parte de mi cuerpo, de mi propia salud como adulto, ¿verdad? Entonces, desde ahí viene, es una respuesta natural que nosotros presentamos ante la pérdida de cualquier, de cualquier índole, perdón, en relación a la vivencia natural que llevamos día con día. Obviamente esta pérdida pues va a venir manifestada por diferentes conductas, sobre todo emocionales y fisiológicas. De aquí partimos, bien entonces a lo que vamos a llamar duelo infantil y cómo el infante, ¿verdad?, puede percibir este duelo. El infante no tiene ni la capacidad ni el conocimiento ni siquiera distingue tal vez que está sucediendo algo diferente en su entorno. Entonces, la elaboración de su duelo va a ir directamente vinculada a cómo el adulto esté haciendo ese modelamiento. Fíjate la responsabilidad que llevamos, ¿no? Como como como personas encargadas, como personas este, a cargo de esas de esas pequeñas vidas de esos pequeños seres. Nosotros como adultos somos los responsables, ¿verdad? Somos el vínculo principal para poder ejercer y ofrecer en nuestros niños esas herramientas importantes que ellos van a asociar directamente a ese duelo. Entonces, si este niño o si este adolescente, en todo caso, tiene los medios para poder desarrollar y elaborar un proceso de duelo regular Vamos a pasar sin complicaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo adulto no he, no he elaborado, no he aprendido a desarrollar mis procesos de duelo? Fíjate. Ahí cómo... viendo un problema, ¿verdad? Exacto, ahí viene esta parte. No, si yo adulto tengo conflicto para hablar principalmente de la muerte, ¿verdad? Porque es un tema que no se debe tocar. Y en cuanto me dicen el día que yo me muera, no, no, no, espérate, eso nunca va a pasar es una respuesta muy común, no, no eso no va a pasar, este no llames las las cosas negativas cuando es un proceso natural y desde ahí el niño empieza a tener esos primeros contactos, no con la idea de la muerte, y puede ser temor, mm. puede ser negativo desde ese momento. Claro, claro. Fíjate ahorita que, que que comentabas eso de que es algo natural eh, México como bueno, amigo, amiga, lo lo sabemos. Eh, México, curiosamente, eh, eh, en su historia prehispánica, ya manejaba este um, eh, acercamiento hacia la muerte, incluso se dice a nivel na eh, nacional e internacional que México eh, es uno de los países, en el buen sentido de la palabra, que incluso se burla de la muerte, con, con todas estas, eh, eh, eh, pues, eh, no sé si alegorías, eh, eh, de, desde la época prehispánica uh, y con la, la colonia, todo este bagaje cultural que forma parte de nosotros y sin embargo y sin embargo aún hoy muchas veces como bien lo dijiste eh, le compartimos, le informamos a los pequeños que eh, siempre vamos a estar con ellos, si somos papás o que este eh, pues eh, no sé nunca te voy a abandonar este tipo de frases tratando de evitar que pues duela que sufran cuando realmente como bien lo dijiste es algo natural es algo que todos vamos a pasar ¿En qué momento se dejó de ver que esto era natural, incluso eh, muchas personas creen que es una enfermedad, este es algo malo, es algo que no se puede superar. ¿Cómo es que se va tejiendo o se va generando estas dificultades y que obviamente nuestros niños van heredando desde los adultos, desde los padres, Gilsen. No sé si tengas por ahí eh, alguna, no sé, explicación, alguna idea de en qué parte se va perdiendo esta naturalidad de hablar del duelo o de la muerte, en este caso, y como que sobreprotegemos, ¿no? Sí, creo que eso, esa podría ser la palabra, Fer, eh, específicamente sobreproteger, ¿verdad?, desde un... Sí. Eh, desde una idea propia como adulto, considero que eh, nunca hemos perdido ¿no? esa parte tanto tú como yo y generaciones pasadas este, un, un poco más pequeñas, a lo mejor sin llegar a los, a los niños aún, eh, hemos vivido como con esta herencia, si te fijas es parte de la cultura, es parte de, de, de la herencia que generación tras generación se nos va heredando y de alguna forma regresamos a lo que mencionaba anteriormente, eh, el miedo es mío. El miedo es transmitido por una generación anterior que a esa generación se la transmitió alguien más, ¿verdad? Entonces, esta parte del tabú se hace como una pelotita que en lugar de irse haciendo más pequeña irse desenredando, eh, al, al contrario, ¿no? Estamos en un siglo, en el siglo XXI, que pudiéramos decir, bueno, se supone que estos temas ya deberían de tener más... Uh, más apertura, ¿verdad? más conocimiento, deberíamos de, eh, hemos tenido tanto contacto con esto que es el perder a seres queridos, el, el, el estar en un proceso de duelo, que deberíamos de manejarlo con una mejor resiliencia, por así decirlo, no, no tendríamos que tener una mayor habilidad, pero vuelve a esto, ver esta parte de cómo lo vivo yo, cómo lo aprendí yo como adulto, qué tanto puedo haber roto a lo largo de mi existencia esos tabús para poder generar a mis, a mis generaciones más pequeñas, ¿verdad? Una información diferente. Y de alguna manera, si no rompemos con esas estructuras que traemos, ¿verdad? Desde generaciones anteriores, va a ser muy complicado que nuestros hijos puedan llegar a entender si no ofrecemos esas herramientas. Entonces, si yo hablo desde mi miedo, si yo hablo desde mi, desde mi información, si yo hablo desde... Eh, esos eh, Esas cuestiones personales, ¿verdad? Voy a seguir heredando esta situación. Y fíjate, el tema de hoy, Fed, precisamente lo vamos a llevar a ese lado, ¿verdad? A enfocarlo a, al duelo de, de cuando yo pierdo un ser querido. Y más ahorita, como lo mencionabas, por los tiempos que hemos estado viviendo, ¿verdad? Y que mm, posiblemente pues vayan a seguir. Eh, procesados más o menos hasta como lo hemos llevado hasta, hasta este momento. Pero fíjate qué interesante, hablabas al inicio de los tipos de duelo que puede generar un duelo en un niño. De alguna manera, ¿sabías que el primer duelo que nosotros vivimos al llegar en este mundo es el desprendernos del vientre de nuestra madre? Ese es el primer duelo que vivimos. Mira qué interesante. Entonces, desde que nosotros estamos... Iniciando en este mundo, ¿verdad? Inconscientemente ya estamos llegando con un proceso de duelo. Ya estamos llegando con esa parte de separación, ¿no? De me me me, me, me, arras, me, me, me este, quitan de un espacio, me quito de un espacio para llegar a un mundo que tal vez es hostil, ¿no? No, no nada que ver con lo que estaba ahí adentro. Y de alguna manera, si esto... A, añádele a esto, ¿no? Que a lo mejor fue literalmente me sacaron, porque a lo mejor el proceso de parto tuvo que eh, ser por, por cuestión de cesárea, ¿no? De, de, de complicaciones. Entonces, literalmente me sustrajeron así brutal y vienen y me ponen acá, ¿no? Ni siquiera hay un proceso natural donde yo puedo entender que estoy en ese momento de despegue, ¿no? De, de, de ya me voy a otro espacio. Entonces, fíjate qué interesante, ese es uno de los principales duelos que vivimos. Y desde ahí, como padres o como responsables, primeros cuidadores, tenemos esa obligación de, de hacer eh, que la distancia de ese pequeñito, ¿verdad?, en este mundo, que ese duelo se, se vaya procesando de la manera adecuada. Pero regularmente no contamos con esa información. Fíjate que eh, incluso hablando del duelo de déjame decirlo así, puede parecer contradictorio, del duelo a vivir, <ríe> o para vivir, entre comillas, bueno, ya sabemos que estamos vivos antes, pero eh, incluso la personalidad de los niños o de nosotros, pues, eh, depende de cómo nacemos, existe por ahí alguna teoría de cómo es que eh, eh, se es diferente al, al nacer desde una eh, parto natural, por decirlo de esta forma, no sé si existe este término, eh, y eh, la cesárea, porque el nacer a través de todo el proceso natural va dándole a nuestro cerebro el registro de que se va pasando a través de una serie de procesos que implica que necesita pasar y que al final de cuentas, bueno, nace o da a, este, a la luz o como se le quiera llamar, mientras que a través de un parto, no pasa por un proceso, sino que hay un salto y es traumático el entender, entre comillas, entender, asimilar el sistema nervioso central del pequeño de qué es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, hasta ahí, fíjate, es, es, es cierto lo que estás comentando, hasta en ese eh, primer duelo es complejo y complicado. Eh, Gil, ¿cómo... ¿Cómo podemos eh, entender el, eh, o, o pues hablar, comunicar a los niños, hablar sobre este, estos duelos? Porque si efectivamente existe el duelo físico, es decir, la muerte de alguien, los niños también va, vamos a pasar varios duelos. Por ejemplo, si los padres se divorcian. Eh, otro duelo también es si cambiamos de ciudad, este, cambian de escuela. Existen diferentes eh, duelos o pérdidas que nos van marcando. ¿Cómo empezar a hablar a los niños sobre estos temas, Gil? Desde etapas muy, muy tempranas, eh, Fer, aquí hay una parte muy importante que como adultos, ¿verdad?, podemos ir generando esa esa resiliencia, no ir generando ese aprendizaje, fíjate, hablas de diferentes tipos de, de, de pérdidas, ¿verdad? Que nos pueden llegar a integrar ante un duelo. Entonces, desde el momento que estamos pequeños, que tal vez podemos llegar a perder un juguete. Nuestro hijo, nuestra hija, nuestro sobrino, ¿verdad? Llega a perder un juguete. Y para él es importante, es algo significativo. Pero para el adulto, pues es algo tonto, no es algo de te compro otro. Mañana te compro otro, no te preocupes, ¿no? Y el niño llore y llore y posiblemente se pone rebelde y lo vemos como más ansioso y lo vemos que él tiene la necesidad de tener a su juguete, ¿verdad? Porque era algo importante para él. En esos pequeños instantes, pero es sumamente interesante que el adulto pueda tomarse ese espacio y entender al niño, ¿no? Comprender la vivencia del niño y poder explicarle, ¿verdad? Y que hay momentos en los que vamos a perder cosas importantes que hay momentos en los que eh, vamos a pasar por este tipo de situaciones. No sé, de igual manera, cuando no encontramos algún bichito, ¿verdad?, en nuestro patio, salimos con nuestro niño pequeño, dos años, tres, ya que hay un poco de conciencia, ¿verdad?, lo podemos hacer desde antes, porque esta parte del duelo no solamente se vive desde una conciencia, como te digo, desde el nacer, y aparte de eso, desde que el niño tiene... Eh, de tres meses en adelante te podré decir que ya tiene como el hábito, ¿no? Ya tiene la percepción de su cuidador principal, de los objetos que más o menos están a su alrededor. Desde entonces empezamos a vivir esos procesos. Pero ¿qué pasa si yo salgo con mi niño, mi bebé de un año y medio, dos años, ¿verdad? Al parque y me encuentro una mariposa? A lo mejor sin vida, ¿verdad? Ahí en el parque. Esos momentos... Eh, debemos de aprovecharlos para qué para empezar a hablar al niño sobre este proceso de vida y de muerte no de cómo nosotros llegamos ya hay un ciclo de vida no con estas palabras posiblemente pero sí hacerle notar al niño cómo es el problema, cómo es, no, mira, te fijas que ya no, ya no mueve, ya no mueve sus alitas, ¿verdad? Si nosotros la ponemos a volar, ya, ya no hace ningún movimiento, ella ya no tiene este sistema que a lo mejor le ayuda a respirar, a seguir con vida, ¿verdad? Entonces de ahí ir integrándolo, ir integrando a cómo es ese proceso, qué pasa cuando el ser se muere. Porque una de las etapas este, regularmente de los cero a los, a los dos años, te podré hablar, esa, ese proceso, te digo, no es muy consciente, más uh -huh. si me ajusto o más si puedo percibir la, la ausencia de esa persona, la ausencia de mi mascota, ¿no? Aunque tenga un año y el, el niño tenía un perrito con el cual convivía toda la vida y de pronto el perrito ya no está, entonces no es consciente, pero aún así hay esa ausencia del animalito, hay esa ausencia de papá, esa ausencia del abuelito, ¿verdad? Y de alguna manera es más conocido no tanto como un proceso de duelo. En de los cero a los dos años es conocido más bien como un tipo de ansiedad por separación, ¿verdad? Que es lo que vivimos en el kinder, por ejemplo, cuando llegamos al preescolar y el niño llora porque la mamá se va. Esa misma ansiedad pueden vivir ante la pérdida de cualquier cosa, objeto, animal importante para ellos. Entonces, sí aprovechar eso momentos, esos momentos en los que podamos introducir, ¿qué pasa? Cuando el niño tiene a lo mejor de 3 a 5 años, ¿verdad? Que no hay una comprensión total, toda piensa piensan todavía que este proceso es irreversible, por ejemplo eh, me ha tocado, se separan mamá y papá ¿no? Están en este proceso de divorcio que hablabas que es una de las pérdidas muy muy frecuentes y muy significativas en la vida de los niños, entonces llegan y, y me dicen es que no sé cómo decirle, ¿no? Hace dos meses que me, sepa, me separé de papá, porque regularmente mamá es quien quien trae, ¿verdad? Esta situación, situación, perdón. Me dice, que no sé cómo decirle. Hace dos meses que me separo de mi esposo y, y todavía ellos están en la creencia de que va a regresar, de que está trabajando, ¿verdad? De que tuvo que salir fuera y no les permitimos a nuestros hijos, a nuestros niños, ¿verdad? este Alrededor nuestro, que empiecen a elaborar su proceso de duelo. Es como si lo tuviéramos pausado, ¿no? En lugar de ir elaborando su proceso junto con el adulto de la mano, haciendo notar las actividades porque hay cambio de rutinas, hay cambio de cuidadores, hay cambios en la dinámica familiar cuando hay una vivencia de separación, ¿verdad?, de, de, de ruptura matrimonial. Entonces, ¿qué pasa? Yo como adulto empiezo a iniciar mi proceso de duelo, pero a ellos los tengo pausados, pausados en ese duelo, ¿verdad?, entonces, es necesario hablar con la verdad, hablar y decirle al niño, es que no lo va a entender, tiene tres años, lo va a entender. Y es necesario que él sepa cuál es eh, la realidad, qué es lo que está pasando a su alrededor para que también él comprenda la situación. Y ahorita yeah. tenemos muchísimos recursos, Fer, muchísimos. Tenemos desde muchos cuentos, los cuentos son efectivos para estas etapas de, la, de, de los más pequeñitos, ¿verdad? Donde hay eh, cuentos para hablar del divorcio, de la muerte, de las separaciones, del, del, del, del la, el proceso de duelo por la pérdida de la mascota no te imaginas, ¿no? Podemos utilizar este, lo que es la, la, la terapia de juego, podemos utilizar el este, arteterapia el acompañarlos a vivir los procesos, todo eso Claro, sí. claro, claro. El, el manejo con los niños de forma lúdica creo que favorece a través de un lenguaje más simbólico más metafórico eh, y los niños efectivamente entienden perfectamente, eh, por supuesto a, a su nivel y de forma a, a este, un poco diferente, pero entienden. Eh, y es que creemos muchas veces, corrígeme Gil, si, si no es así, eh, creemos que los niños entiendan como si fueran adultos las palabras eh, si nosotros reprimimos el, emociones, la tristeza del, del proceso del duelo, eh, queremos que también ellos lo hagan. Eh, ¿Cuántas veces yo he escuchado en terapia con, con, con los padres de familia hablar sobre, es que hay que ser fuertes? La palabra ser fuertes está, no, no creo que sea de moda, pero está muy, muy pegado con la gente, que simboliza eh, no me quiebro, eh, no siento, o si siento, soy como un roble, eh, no lloro, no pasa nada por mí. Toda esa conceptualización del ser fuerte, cuánta eh, cuánto daño nos hace, y por consiguiente, a los pequeños también les hace. Cuánta eh, dificultad causa el retomar y el creer que ser fuerte significa todo esto eh, no me quiebro, no siento eh, no lloro eh, como un roble toda esta simbología de la palabra fortaleza cuando realmente al menos en mi concepción, no sé tú cómo lo veas Hilsen, el ser fuerte eh, tiene una cualidad ambivalente, ser fuerte significa a pesar de este dolor que siento, a pesar de esta ausencia, a pesar de las ganas que tengo de abrazar a mi, a mi pareja, a mi mamá, a mi papá, estoy aquí y abrazo al dolor. Estoy aquí y lloro. Es decir, para mí el ser fuerte convive con la vulnerabilidad, que es una, eh, para mí me encanta ese concepto de ser vulnerables como seres humanos, y muchas veces no lo practicamos, Gil. Exacto, se deja como, mm, te, te asumes, creo que el, el ser fuerte, a pesar de, de, de, de significar todo esto que has mencionado, fire aparte de eso, agrégale el, el tengo que ser fuerte, no por mí, ¿no? Porque regularmente es, es que tienes a tus hijos, es que tienes a esto, es que tienes que ser fuerte por tu, tu, tu mamá, tienes que ser fuerte. Entonces es como todavía a pesar de mi dolor, de mi frustración y de mi proceso en el cual estoy, ¿verdad? Ahorita como también soy un ser humano, ¿no? A pesar de todo eso, todavía tengo que ser fuerte por alguien más, fíjate, ni siquiera por mí. ¿verdad? Entonces uh -huh. ese sí es irónico, el hecho de que no podamos sentir, de que tengamos que bloquear ese sentimiento, esa necesidad, esa vivencia, porque es una vivencia. Entonces, todavía a pesar de bloquear eso, todavía me cargo al otro, no y luego más encima a lo mejor no solo a la mamá, sino a toda la casa, toda la familia, ¿no? Y me toca ser el fuerte. Fíjate qué curioso, cuando cuando llegas, a lo mejor cuando llegan a consulta, ¿no? te habrá tocado adultos, este, y les permites no ser fuerte, no encuentran el cómo, el cómo quitarme esto, ¿no? Si me ha tocado ser fuerte en, en, en, en cinco funerales, ¿no? O Se me ha tocado ser fuerte porque yo soy el fuerte de la familia, yo soy el que sostiene. Y cuando le permites no sostener, tambaleas. O sea, y, y, y qué hago si no sostengo, ¿no? Y creo que como dices tú, la fortaleza más significativa es esa que a pesar del dolor, puedes expresarlo. Puedes hacerlo saber y eso es lo que puedes ayud puede ayudarle a tus, a tus hijos, a estos niños, adolescentes que tenemos a nuestro alrededor, puede ayudarlos a romper esa estructura, ¿no? a saber que a pesar de la vivencia, a pesar de que duele y de que lastima, tenemos esa oportunidad de permitirnos sentir. Y no solamente sentir, sino canalizarlo de la manera adecuada. Que eso es lo importante, ¿verdad? No bloquear. Desde ahí viene la postura que iniciábamos, con esto que iniciábamos. ¿Cómo es que a pesar de las vivencias en esta época de vida todavía seguimos con esa, con esa idea, ¿no? Tan, uh -huh. tan, tan aquí, tan presente. Aquí lo tenemos nuevamente por ser fuertes, por seguir con estas lealtades, porque como mi mamá siempre me dijo que yo tenía que ser fuerte cuando no estuviera y, y voy a romper esta lealtad, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ir enseñando a nuestros hijos que el perder a alguien duele. Es más, no el perder a alguien, el perder algo. De claro. perder algo. Te digo, es muy común que pierda a su mascota y al día siguiente quieramos reemplazarlo con otro. Y no es, no es fácil, ¿no? A ver, pierde a tu esposo y al día siguiente reemplázalo. O sea, no se puede, ¿no? No te preocupes, mañana te conseguimos otro. No se puede, no se puede, hay que vivir ese proceso. Hay que decirlo lo hacen. Caracoles, pero bueno. Okay. Sí, es, es cierto. Fíjate, no, no, había, eh, no había hecho conciencia de, de lo de las mascotas, ¿no? ¿Cómo tan fácil este, sustituimos, le damos a nuestros pequeños eh, otra mascota? Igual, y si no es el mismo animalito, otro animalito, ¿no? Total, es una cosa. Hasta en sí. eso perdemos la sensibilidad y le impedimos a nuestros pequeños entender y comprender eh, lo que simboliza y significa el duelo y cómo también es importante pasar ese proceso. Y nuevamente tocamos la parte de no permitimos que se pase por un proceso. ¿Qué tan importantes son los procesos? Sí, este, este punto muy interesante, Ferri, qué bueno que haces mención. Fíjate, no pasar por ese proceso. Hablábamos en un inicio, antes había como más contacto, ¿no?, con este proceso de la muerte, porque yo recuerdo que al menos en mi infancia... Cuando alguien fallecía, este, pues no era como muy común a lo mejor en ese entonces todavía las funerarias, ¿no? este, Todavía a lo mejor a muchos nos tocó que el, el muerto estuviera o el fallecido estuviera en casa, no sé, rodeado ahí. Y había como más contacto con ese proceso. Pero, ¿qué pasa? Con estos propios miedos o estos pues, miedos míos, ¿verdad? Y con lo que tendemos a sobreproteger a nuestros pequeños, hablándose de cualquier relación que tengas con ellos... Tratas de sustraerlos de ese espacio y no permites que tengan esa vivencia, que tengan ese contacto con la experiencia. Fíjate, ¿por qué? Porque como a mí me da miedo, eh, a lo mejor llegar a la funeraria... Y como yo tengo ese temor de exponerlos ante la muerte, porque está muy pequeño, lo vamos a traumar, ¿no? ¿Para qué? No es necesario llevarlo a ese espacio. Va a haber a gente llorando, va a ver a gente y no va a entender. Ok, para eso estás tu adulto, para ir introduciéndolo ante esa experiencia. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor dejamos el niño en casa o con la vecina o con quien podamos dejarlo, y nos vamos nosotros no a, a, a este proceso. Aparte también es como un mecanismo propio, Fer, porque como yo no me permito ser frágil y yo no me permito ser débil ante los principales este, personas que están a mi cuidado, como mi hija o mi hijo de nueve de siete años me va a ver llorar. Y luego va a ver llorar a la abuela y luego va a ver llorar a la tía y le va a entrar una crisis porque no sabe por qué todo el mundo llora, ¿verdad? Porque en una etapa pequeña los niños piensan que él va a volver que es irreversible, ¿no? Que, que en algún momento el abuelo, la abuela, la tía va a regresar o la pueden suplir, ¿no? De alguna manera. Entonces, fíjate cómo sustraer al menor de ese ambiente y no permitirle tener contacto con la experiencia, también hace que su que su aprendizaje, que su resiliencia, que su contacto con la muerte de alguna manera sea como mmm, limitado. Y al momento de limitar, incapacitamos. Incapacitamos emocionalmente a ese ser pequeñito que en algún momento de la vida va a tener ese tipo de pérdidas. Claro, claro, claro. Uh... Retomo la, la palabra incapacitante, y es que en el mundo habemos seres humanos incapacitados emocionalmente, ¿no? Eh, ¿Cuánta dificultad se tiene para contactar con nuestras emociones y como en los duelos de cualquier tipo están más a flor de piel...? Tememos, le tenemos miedo al dolor, a la tristeza, a contactar con nosotros mismos. Y esto genera esa dificultad, creo yo, que eh, queremos evitarle a nuestros pequeños esas, pasar por ese proceso cuando realmente es lo contrario. Entre más les permitamos estar en ese proceso o en los procesos de vida, más los fortalecemos más les damos la oportunidad de lo que hemos en algún momento llamamos eh, la escuela de la vida, ¿no? ¿Cuántas veces no, no hemos dicho que la escuela, la, la vida es una escuela? Y sin embargo, como que no los llevamos a clases, valga la expresión, ¿no? Les impedimos ir a clases en este tipo de situaciones y condiciones. Fíjate qué contradictorios somos los seres humanos, ¿no? Me agrada, ¿verdad? Me agrada esa parte de no los llevamos a clases porque realmente, ¿no? De esa forma lo hacemos y te digo, limitamos al menor, así como en algún momento tal vez fui limitado, ¿verdad? Ante esas situaciones y limitamos al menor a que él pueda tener este contacto. Hay que recordar que nosotros entre más contacto tengamos, no quiere decir que lo vayamos a traer en todos los funerales, ¿verdad? Pero eh, si entre más contacto tengamos con, con este evento, con algún evento, hablando de cualquier índole, vamos a generar mayor herramienta. ¿Para qué? Para en el momento que a nosotros nos toque una vivencia, ¿verdad?, eh, con una persona muy cercana, eh, podamos tener ese recurso porque es un recurso que se genera a pesar de que la, la, el, la muerte es un proceso natural y el duelo se inicia, ¿verdad? Y estamos diseñados para atravesarlo naturalmente, necesitamos herramientas para poder hacerlo. Necesitamos recursos y esos recursos vienen del medio, ¿verdad? Esos recursos vienen de mi entorno. Entonces aquí le podemos agregar, fíjate qué importante, mencionabas anteriormente, cómo le podemos hablar al niño. ¿Cómo le podemos decir a la niña, no a la adolescente, que ya no está mamá, que ya no está el abuelo? Muchas veces utilizamos eh, lenguajes un poco mm, erróneos, sin, sin querer hacerlo, ¿verdad? Como decías al inicio, a lo mejor por falta de, de aprendizaje, por falta de herramientas, por ignorancia, ¿verdad? Por todo esto, pero podemos llegar a decir es que tu abuelo se fue. Y cuando a lo mejor también mi tío se fue ayer y al día siguiente regresó, ¿no? Porque se fue de viaje. Entonces, es, es que tu abuelo se fue, nos dejó. Entonces, para empezar, él se fue, pues es, va a regresar, ¿no? Si el niño tiene cinco, seis años, pues dice, pues mi abuelo va a regresar. O dice, es que nos dejó. Y para mí, cuando alguien me deja, pues es como me abandonó, ¿no? O sea, no me quiso, se fue y me abandonó. Y un niño, literalmente, lo puede llegar a entender de esa manera. Y fíjate cómo podemos llegar aquí a, a generar heridas de abandono cuando es un proceso uh -huh. natural y lo podemos convertir en un y, y en ocasiones lo podemos decir en el medio del dolor, en medio de la frustración y de nuestro duelo, no hay en, en nuestro proceso podemos decir, es que tu papá nos abandonó cuando el, el papá falleció, ¿no? Entonces, es nos abandonó, nos dejó, se tuvo que ir. Este, hay hay conceptos que para el niño son diferentes o los puede interpretar de manera diferente. Y desde ahí podemos empezar a a dar herramientas ahora sí, pero para poder generar un proceso de duelo pues no muy sano, ¿no? Que pudiera complicarse, que pudiera llegar a ser esto un poco más uh, patológico por ahí y si no le permitimos tener ese, ese desarrollo natural. Claro, claro, claro. Eh, eh, Gil, eh, bueno amigos, estamos hablando precisamente con la maestra uh, Gilchen sobre um, los mitos sobre el duelo infantil. Eh, Gil, eh, hablaste precisamente al principio, y de, de hecho eres tanatóloga, eh, quizás muchos de nuestros eh, amigos que nos están viendo y escuchando eh, han escuchado esa palabra, pero no saben bien a bien qué es eh, tanatología, de qué habla, cómo se, se trabaja desde la tanatología, no sé si, si les quieras compartir a nuestros amigos que nos están viendo escuchando, igual si tienen dudas o preguntas amigos eh, y le, pueden, le quieren preguntar algo a la maestra Gilsen, ahí eh, en, abajo del chat pueden escribir sus preguntas. ¿Qué es la, la tanatología y para qué sirve, cómo funciona? Comparte un poquito Gil. Sí, claro, Fer. Fíjate que anteriormente, bueno, la tanatología no es un concepto que tenga mucho tiempo, ¿no? No es como, como este eh, desarrollo que conozcamos comúnmente. Antes, cuando estábamos en un proceso de duelo, nos mandaban con el psicólogo, ¿verdad? Y ahorita, pues, podemos hacer todavía esa función porque, pues, en mi caso soy psicóloga-tanatóloga, entonces podemos hacer la función, pero creo que desde las herramientas de la tanatología, esta parte de... Eh, de la, eh, la la tanatología viene desde la parte de la filosofía, ¿no? Entonces, pero se desprende, hay un momento en el que se desprende y se hace como una ciencia común, ¿no? una ciencia este individual y se dedica al estudio de la muerte precisamente, al estudio de estos procesos de muerte y no solamente después de, porque anteriormente había esta característica no muy peculiar que hablábamos de tanatología, pero tomábamos el proceso de duelo ya después de la pérdida del ser, después de la pérdida del ser amado, ¿no? entonces cuando ya fallecía mi papá, entonces sí voy con el tanatólogo y voy y trabajo mi proceso de duelo. Hay que entender que la tanatología es esta parte que nos ayuda a comprender qué es la muerte y a poder ordenar mis etapas de duelo, a poder liberar a lo mejor esas cargas, esas, esas, este pesadez que, que puedo yo generar durante mis procesos de duelo el, el duelo hablamos de, de, de, de ciertas etapas ¿no? que el ser humano va brincando iniciamos y vamos avanzando pero no es lineal un proceso de duelo el proceso de duelo avanza, inicia y hay días que vamos a andar por allá en una tercera etapa de negociación y luego vamos a regresar a lo mejor a la negación, que es la primera de ellas, medio como que ya la aceptamos, pero luego después nos regresamos y por ahí vamos, ¿no? Así es un, un proceso de duelo. Y a eso se dedica la tanatología específicamente, a estudiar eh, la muerte en sí para poder eh, ayudar a nuestros consultantes y a nosotros mismos, ¿verdad? También porque seguimos siendo seres humanos a, a desarrollar esos procesos de duelo de una manera más, eh, más natural, menos complicada o menos dolorosa, por así decirlo. Pero te mencionaba esta parte después de, y ahorita también trabajamos el antes, porque hablábamos de pérdidas. Hay una, una parte, ¿verdad?, de la tanatología junto con los cuidados paliativos que se enfoca en esta situación. ¿Qué pasa cuando un niño, porque estamos en esta parte, ¿verdad?, del duelo infantil, cuando un niño pierde la salud. Es una pérdida, es un proceso de duelo, y no solamente para el infante, también la familia entera inicia un proceso de duelo. Porque a lo mejor mi hijo, de ser un niño sano, de pronto me dicen que tiene cáncer, que tiene algún tipo de leucemia, ¿verdad? Que tiene una enfermedad terminal, o, o a lo mejor no terminal, pero un accidente perdió una extremidad, alguna parte de su cuerpo. Y para el niño es iniciar un proceso de duelo porque es complicado, perdí algo. Algo que me hace distinto, algo que ya no me permite hacer las mismas actividades, algo que no solo yo como, como infante tengo que resolver o acomodarme a esta nueva vivencia. Que al final del caso, Fer, eh, ahora que lo menciono, el, el, el proceso de duelo o el duelo en sí, ¿verdad? Tiene esa finalidad, el reacomodar y ajustarme a mi nueva vivencia, a mi nueva realidad. Y eso es lo que hacemos prácticamente, ¿no? En, en tanatología, el ayudarle al consultante a reajustarse a lo que tiene ahorita. Así es, exactamente. Eh, lo mencionas muy puntualmente, ese reajuste a esta nueva realidad. Por ejemplo, en, en la terapia narrativa, lo que hacemos en, este, en estos procesos es eh, a través de la tristeza, que es una de las emociones que acompaña al duelo, es cómo me presento a la nueva eh, realidad mía y ante mi sociedad eh, con una nueva narrativa de lo que soy ahora eh, ¿cómo estoy reconstruyendo a través de mi pérdida mi nuevo ser? ¿cómo estoy empezando un, una nueva eh, forma de vida? y esto es bien interesante en los procesos lo mismo ocurre por supuesto con los pequeños ¿no? ayudarles a reestructurarse ante su propia pérdida. Ahorita comentaste eh, efectivamente la parte de las enfermedades, cuántos pequeños no se están diagnosticando con eh, enfermedades terminales, degenerativas, y que efectivamente ahí es cuando se abraza a, a la pérdida y eh, surgen o no los problemas. Eh, porque tú al, fin, al principio comentaste que, había, que el duelo es un proceso natural, pero que se va complicando. Para nuestros amigos que nos están escuchando y viendo aquí en Census eh, Capacitación con Sentido, eh, ¿cómo pudiesen identificar si están en un proceso normal y natural de duelo? O cuando la persona, el pequeñito, la pequeñita, ya está en un proceso quizás complicado, de duelo complejo, complicado. ¿Cómo poder diferenciarlo uno como papá, eh, como abuelito, abuelita, como tíos? Muchos de, de nuestros este, amigos que nos están escuchando y viendo, eh, trabajan este, en sus despachos, en sus trabajos, y eh, quizás no tienen eh, la oportunidad de estar muy cerca de los nietos, hijos, y como que no les cuesta, no les, como que les cuesta trabajo poder identificar. ¿Cómo podemos ayudarle a ellos para que puedan diferenciar si el pequeño, la pequeña necesita un apoyo profesional, Gil? Excelente, Fer, excelente. Eh, aquí vamos a hablar también de la etapa de desarrollo en la que el niño o la se encuentre verdad recuerden que en etapas muy pequeñas eh, regularmente con el modelamiento del adulto van a empezar a generar estos recursos hablando ya de una etapa que te diré entre los eh, cuatro años hacia adelante podemos empezar a distinguir tres años no hacia adelante podemos empezar a distinguir conductas un proceso de duelo eh, un Claro, tomando en cuenta que todos los seres humanos, así como somos únicos, ¿verdad? Así como somos irrepetibles y tenemos una esencia única, el duelo también es único en cada en cada ser humano. El duelo es vivencia personal. No es como, ah, es que yo y mi hijo en nuestra etapa de duelo fue bien rápida, ¿no? ¿Verdad? Es, es, es personal, ahora sí. Entonces, podemos dar un tiempo, ¿qué te gusta del lapso este indicado? Los, la mayoría de los autores indica, ¿verdad? Te puede ser un año. Un año en el que el niño, a la compañía del adulto, se reintegre nuevamente a esa vida. No es que vayamos a eliminar ¿verdad? a la persona que ya no está, pero sí nos vamos a reajustar. En un año ese niño ya tuvo que haber eh, acomodado, se tuvo que haber acomodado esa pérdida. Y cuando digo acomodado, quiere decir que él ya sabe que la muerte es irreversible, que ya no va a regresar ese ser. porque Con mis recursos pude haber aportado esa parte. Ya no va a regresar, ¿verdad? Otra de las características importantes es cuando ese niño logra expresar y logra recordar, ¿no? Igual que en la etapa del adulto, logra recordar a ese ser, logra recordar al abuelito, logra recordar al papá posiblemente. Y habla de una manera natural, de una manera este, sin enojo sin todavía sin a lo mejor culpa porque en las primeras etapas se puede presentar esta culpa y muchas veces no lo sabemos y pueden sentirse culpables por algún acto que hicieron porque a lo mejor respondieron mal, porque tal vez en esas edades pequeñas hicieron berrinche y resulta que días después fallece el abuelo y pueden atribuírselo. Entonces cuando ya no hay esa culpa, cuando ya hay esa aceptación de, de, de que ya no va a regresar el abuelito o la abuelita este, cuando su nivel de agresividad o su nivel escolar, por ejemplo, su, su estadía en, en, en la escuela, en el, en el nivel en el que se encuentre, regresa nuevamente la, a la normalidad. Regularmente son niños como están enojados, porque es una etapa, es, es una etapa del proceso, ¿verdad? Entonces están enojados, pueden llegar a presentar este tipo como de dificultades conductuales dentro del salón. De clases A lo mejor empezar a golpear a otros o a sí mismo. A lo mejor este, empiezan a ser como agresivos, no físicamente, pero sí con sus reacciones. Pueden ser niños que a lo mejor están muy irritables la mayor parte del tiempo, lloran con facilidad, ¿verdad? Podemos verlos retraídos en algunos momentos, retraídos. Y esto estoy hablando que ya han pasado a lo mejor nueve, diez, doce meses de la pérdida y la conducta no es muy cambiante. Okay, la conducta sigue presentándose a pesar del tiempo. Ahí es cuando nosotros podemos distinguir posiblemente que ese duelo se ha estado complicando, ¿no? Y si revisamos el duelo del adulto, por ejemplo, ¿verdad? Tengo ahorita adultos este, en, en proceso tanatológico que hace dos años que tuvieron su pérdida, hace tres años que tuvieron su pérdida, y hay niños de cinco, seis, siete años en casa que también están atorados en su duelo, ¿verdad? ¿Por qué? porque el medio no me ha permitido los, este, los recursos. Y si veo a mamá en este que va y viene y, y, y medio sale y luego no, al día siguiente la veo enojada y se enoja conmigo, entonces va a ser diferente y va a ser difícil el poder llevar a cabo su proceso de manera adecuada. Claro, claro, claro. Ok, ok. Correcto, interesante, interesante, Gil. Eh, ya estamos casi cerrando eh, y quedan todavía muchos, muchos temas. Y, eh, así que eh, déjame comprometerte para que quizás más adelante en otro programa pudiésemos seguir hablando sobre a lo mejor las emociones más eh, regulares que se tocan en los duelos complejos y complicados con los pequeños, ¿no? Hablaste ahorita de culpas, de enojo. Eh, todo este pues, lenguaje de emociones es muy fructífero en estas situaciones de duelo y quizás sea un tema interesante para que nuestros amigos que escuchan y que tienen hijos, que tienen sobrinos, eh, a lo mejor nos escuchan también este, abuelos, eh, que pudiesen apoyarlos a los pequeños que, este, que están viviendo, o pasaron o han pasado recientemente duelos, así que eh, pues ya te comprometí Gil <ríe> en algún otro momento el poder acompañarnos en este eh, programa que pues finalmente eh, el objetivo es que los que nos están viendo y escuchando tengan información sobre todos estos temas eh, Gil, eh, para cerrar <coughs> Escucho eh. ¿Cuál es, cuál es... Eh, el, eh, el problema más significativo que los pequeños desde tu experiencia eh, puedan, pueden estar viviendo, o pueden vivir por algún duelo que, que pasen. ¿Cuál crees que sería el, el riesgo, los factores de riesgo que los niños pueden estar este viviendo en el caso de duelo? Sí, claro que sí. Muy interesante, ¿verdad? Eh, mira, Fer, regresamos nuevamente a la etapa de desarrollo. Regresamos nuevamente porque no te voy a hablar del mismo riesgo en una etapa pequeña, ¿verdad? Que todavía este eh, los tenemos eh, en casa, a lo mejor dos, del cero a dos, de cinco, ¿verdad? Es muy diferente a lo mejor a cuando ya hablamos de niños de diez, doce, porque acuérdate que la adolescencia, regularmente la conocemos hasta los 18 años, ¿verdad? Que ahorita ya la tienen extendida hasta los 27, pero esa es otra cuestión, pero este, regularmente es un adolescente es hasta los 18 años. Entonces, hablando a lo mejor de características que pudieran ser riesgosas para el adolescente, me voy a enfocar en este pequeño tiempo porque creo que van con, con mayor amplitud, pues pudiéramos empezar a tener chicos o chicas que se autolesionan, el manejo no regular de las emociones, cuando a mí no me es permitido mi medio conocer, distinguir y expresarme emocionalmente de la manera adecuada, voy a empezar a recurrir a, otras, a otros medios o a otras este, eh, situaciones que me puedan ayudar a sentir mejor. Entonces, ¿a qué me refiero con el autolesionarme? hablamos desde cutting, ¿no? desde empezar a utilizar estas cortadillas en nuestro cuerpo, empezar a utilizar algún tipo de sustancia legal o ilegal, eh, a lo mejor el empezar a tener contacto con otros jóvenes o con otras personitas que andan por ahí como algo desubicados emocionalmente, igual que, que, que yo ¿verdad? o igual que el adolescente en cuestión. Entonces podemos llegar a distinguir estas, estos riesgos ¿no? de alguna manera. Entonces si no sé hacia dónde canalizar mi emoción, Voy a voy a, a tratar de suplir o de, o de llenar, ¿no? Esa necesidad propia a mí emocional con situaciones que no lo van a hacer. Como les digo, las autolesiones este pueden llegar a caer en algún tipo de, de consumo, ¿verdad? De ilegal o ilegal, de algún tipo de droga. El tener este amistades que pudiesen ser sanas supuestamente o que suplan lo que yo necesito en este momento. Problemas de conducta regularmente manifestados en, en la institución educativa o en casa, ven también, empezamos a tener estos momentos de agresividad, empiezan a tener estos momentos de, de, de retar posiblemente al, al medio, papá, mamá, instructor, docente, ¿verdad? Porque es parte de su proceso. Y si no tiene los recursos para poder asimilarlo y expresarlo. Como no puedo decir, oye mamá, me enoja que se haya muerto mi papá. Oye mamá, me enoja que, que te haya separado de papá y que ahora tenga otra persona, ¿no? que ahora tenga otra, otra, otra mujer y que se haya olvidado de nosotros. Sucede en algunos momentos, como no lo puedo expresar, o a lo mejor lo puedo expresar, pero ya traigo la carga de mamá también. Mi papá nos abandonó, pasó esto, aquello, pero está muy feliz. Entonces imagínate la carga emocional para ese niño adolescente, y como no lo puedo expresar, tengo que sacarlo de otras maneras, agresivamente, por lo regular. Mira qué interesante y, y qué complejo, complicado eh, para con nuestros eh, niños y en este caso también adolescentes. Pues estamos llegando a, al final, se quedan varios temas sobre la Muchas. mesa que, que, que bueno, por supuesto, ya nos, nos comprometimos a, a verlo en otro programa. Eh, Gil, este, te agradezco mucho tu participación, tu aceptación a esta entrevista, eh, y bueno, este, algunas eh, palabras, eh, algo con lo que te quieras eh, despedir y cerrar esta sesión, este programa, Gil. Sí, claro, Fer. pues primeramente agradecer el espacio, espacio que mencionábamos al inicio, es eh, muy, muy importante que podamos tener en algunos momentos, ¿verdad? Conociendo que a lo mejor muchos papás, muchos abuelos se eh, dificulta el asistir a terapia tanatológica, psicológica, conocer este tipo de recursos y es un excelente espacio para ofrecer herramientas, ¿verdad? Entonces les hago la invitación a cada uno de nuestros este, participantes el día de hoy en el lugar que se encuentren a resolver sus propias situaciones con esas partes del, del duelo, con esas partes del, de, de lo que significa para mí la muerte, qué relación tengo con la muerte para poder heredar algo diferente a las generaciones que vienen abajo de mí, ¿verdad? Tras, tras de mí. Entonces primero que nada resuelve. Resuelve esas situaciones, eh, haces esa amistad, ¿no? Ahora sí que con el proceso de muerte natural, porque es algo que no podemos evitar. Hay que hablar con nuestros hijos desde lo más pequeñitos que los podamos tener, hay que hablar sobre esta situación, hay que hacerles entender que es parte de nuestro proceso de desarrollo, parte de nuestro proceso de vida, ¿verdad? Sobre todo en, en, en los tiempos que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Llevar a nuestros hijos, invitarlos a nuestros rituales. México es un, es un país verdad que tiene, que tiene esos recursos culturalmente uh -huh. hablando, porque tenemos el ritual, somos personas que la mayoría de nosotros tenemos creencias religiosas, las cuales nos invitan a vivir desde esa experiencia, ¿verdad?, el, el proceso de duelo, de muerte. Entonces llévalos. Si no quiere ir, ok, pues respetamos su espacio, pero desde lo más pequeñitos posiblemente si el niño va a estar bien cuidado en ese lugar, tampoco lo vamos a poner en riesgo, pero si va a estar muy muy bien cuidado, si hay un adulto responsable car haciéndose cargo de él, adelante, llévalo y explícale lo que está pasando en ese espacio, en ese lugar, que es algo que que, que, que tiene que suceder. Okay. Y cuando ya regresen a casa, no dejes de hablar de esa persona, no dejes de hablar de ese tema. Ahí es donde te corresponde a ti como adulto tener esa relación estrecha con esta parte de la muerte, aunque sea dolorosa para nosotros. A todos nos duele y no nos gusta, ¿verdad? Ni hablar ni pasar por este tipo de situaciones, pero creo que esa es una manera de poder cambiar este concepto que tenemos y sobre todo de poder dejar a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros pequeñitos, una, una vivencia más sana en relación a este tema. Muchas gracias Gil, gracias, gracias a redes sociales. sociales, te podemos podemos localizar? Ah, ok, pueden eh, pueden encontrar en Facebook. Facebook, como está mi nombre, verdad? ¿verdad? Aquí es ilsen montes ahí me pueden encontrar en facebook en instagram este ilsen montes también también, igual igual forma. Y, eh, pues, me encuentro en, en, en la ciudad de Rosarito, Baja California, para quienes observa por acá, por estos lados, ¿verdad? También estoy ofreciendo terapia en línea. De igual forma, ahí por medio de las, de las redes sociales pueden preguntar y, pues, ya les dejo los datos más directamente. Perfecto. Pues, amigos, ya tienen ahí eh, parte de lo que hoy quise, pues, compartir con ustedes a través de mi invitada especial, y bueno, pues estamos cerrando esta sesión, esta transmisión desde México, la Ciudad de México y por supuesto allá en Rosalitos. Gracias amigos, gracias por este acompañamiento en esta transmisión. Te espero, te espero la próxima sesión en 15 días, el próximo programa con otro tema de sumo interés para ti, es nuestra intención. Un fuerte abrazo, yo soy Fertoraya y esto fue Espacio de Excelencia. Cuídense y nos vemos pronto. Nos vemos. Bye bye. Gracias. Bye bye.